Soy Pepe. A Pepe Rodríguez se le va a atragantar este plan. Eres un tenque, buen que te Este es el Los abuelitos están preparando un juego para los abuelitos. La abuelita Pig está dibujando un pedo y el abuelito Pig está enterrando el terra Abuelo Pig, hazte Pues, ¡chinga tu madre! Pepe y su familia ya están aquí. El abuelito ha terminado justo a tiempo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡A barco, capitán Jorrot! Papá, ¿nos ayudas? Soy un experto en mapas. Pues... Sí que es un poco difícil. ¡Qué pendejo! <risa> Papá Pig lo estás mirando al revés. Sí, ya me parecía a mí. ¡Pendejo! ¡Pendejo! ¡Pendejo! Ahora que hace viento, la cometa puede volar. <risa> El viento es muy fuerte. <risa> Yo soy un experto en volar cometas. ¡Qué pendejo! la verga!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 Pero Madre mía ¡Qué ¿qué haces aquí, compañero? Si estás ardiendo <risa> Vas a tener que estar en cama Unos tres años